Ya apareció nuestro tren en las pantallas, ya tenemos andén, ya nos vamos. Y nuestra primera aventura en tren va a ser a Alicante El día de ayer en el, en el aeropuerto había una oficina de Renfe Aprovechamos para comprar los boletos Porque no sabíamos por el lugar y así Pero también se pueden comprar en esos kioscos Es muy sencillo comprar ahí, nada más se aprieta el destino se, se ponen las fechas y se paga con tarjeta de crédito eh, No lo hicimos así nosotros, hay oficinas donde también se pueden comprar Ayer lo hicimos en el aeropuerto, vamos a ver qué tal nos va Y esa de allá, esa que se va a ver ahí abajo, lo tapa la columna, pero ahí atrás está la oficina. Por si tienen problema con la maquinita, en las oficinas ahí están perdón, está de creado al fondo. Es atención al cliente, entonces ahí les, pueden, ahí les venden los boletos. Nosotros le compramos una oficina como esa, pero que está en el aeropuerto. Para llegar aquí a Tocha, estamos saliendo de Tocha, eh, nuestro, nuestro Airbnb. Está prácticamente caminando de aquí Entonces Venimos caminando hacia acá Y fue muy sencillo Pero aquí prácticamente aquí llegan todas las líneas de metro Y aquí están las salidas Nosotros vamos a ese de 9.30 Alicante Es el AVE 5092 Y dice ahí Todavía no tiene la plataforma Pero es la planta baja Entonces vamos a la planta baja Y esperamos a que le den la plataforma Ya nos dijeron que hay que bajar por la vía 15. ¿Ah, ¿Eh? luego? Sí, grandotote. Soy, sí. Nosotros ya superamos esa etapa. ¿Sí? Sí. Sí son etapas y es no possessions, no possessions, viajeros no possessions así es como deben de viajar y venimos cargados y esto es la salita, una vez que cruzas la seguridad de Atocha vamos a buscar nuestra puerta 15 esta es la entrada principal, ahí al fondo se ve es la de las fotos, la de la entrada y todo nosotros entramos por una entrada lateral porque de ese lado está nuestro Airbnb que nos venimos caminando el Airbnb de nosotros está a 10 minutos caminando de aquí de aquel lado, de, la, de esa dirección por eso es que la entrada fue la lateral no entramos por la principal y en lo que sale de nuestro tren, venimos a tomar un cafecito aquí, a Gambirinus, que está aquí en la planta alta. Y pedimos un café, hasta se los vamos a enseñar, un capuchino. Aquí está la Maris, ya terminó de entrarle. Ay. Entonces pedimos ese capuchino, nos costó 2,90. 2,90 euros. 2,90 euros, euro. Y Maris traía... Un, un panecito que se trajo de con Oscar Oscar nuestro anfitrión, anfitrión del Airbnb entonces nada más compré su cafecito y listo, lo resolvimos lo que sí se me hizo un poquito caro es que compramos un agua me un agua esta nos costó 1.75 entonces se me hizo bastante cara y yo me compré esta agua que esta es la Levite de aquí a mí me gusta la Levite de México y esta me costó 2.50 entonces aún así sigue siendo cara, pero obviamente 1.75, 2.50, bueno vamos a buscar nuestro tren. Ya apareció nuestro tren en las pantallas, ya tenemos andén, ya nos vamos a buscar nuestro tren. una salta de esperar muy coqueta, muy cómoda. Alicante. ¿Ay? Hola. Hola. Coche, cinco. coche cinco. Aquí, ¿no? Ah, Gracias. Estos nadis son como los de Japón. y ahí está indicado la verdad es que muy sencillo eh. todo está muy bien señalizado muy bien indicado no hay pierde hay que buscar el número de coche por ejemplo este es el coche 3 en el boleto bien indicado este boleto costó 100 euros ida y vuelta redondo es un viaje de dos horas y media lo compramos apenas ayer coche 5 aquí está Ya llegamos a Madrid. Ahí está la Maris. Salud de Maris. y esta es Atocha estación de tren Atocha ahora vamos a buscar el metro tenemos que movernos de aquí en metro hacia Puerta del Sol ahí está nuestro siguiente hostal ahí está ya la indicación del metro Sigamos buscando el metro. Ahí están detrás del metro. Ahí está el señal, el sign del metro a la derecha. Vamos a ver nuestro mapa primero. y vamos a primero ubicar así es que nosotros estamos ahorita en Atocha aquí estamos Atocha y tenemos que ir a Sol prácticamente son una dos tres cuatro estaciones